Mi práctica, de cierta forma, está dentro de lo, de lo tradicional en el arte, no. Yo me muevo dentro de un espectro bastante analógico. perspectiva de, de lo que hago, eh, parte de, de la exploración sónica. Y después de eso sí, quizá llego a, a la música, ¿no? pero mediante mucha experimentación de espacios, de, de instrumentos análogos también y creo que ahí me relaciono bastante con, con el trabajo de, de Teodoro <risa> ¿Cómo utilizo el paisaje en la obra? Una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace algunos años ya. Y eso, todos estos cuestionamientos, me ha llevado a, a relacionarme al paisaje ya no tanto desde un lugar de representación, sino desde un lugar material. Hace un año más o menos estoy utilizando un papel de una fibra de, de cabulla y que ese empieza a hacer eh, de alguna manera el paisaje en la obra, expandiendo de cierta forma el soporte e inyectándole pedazos de paisaje mismo. Yo trabajo bastante haciendo grabaciones ambientales, me gusta mucho eso, muchas veces sin, ¿sabes? sin ningún concepto detrás, solo porque disfruto de, del sonido en todas sus, sus facetas y creo que también eh, con estas herramientas se, se pinta a veces un paisaje que no necesariamente es natural, sino también puedes, puedes recrear algo ficticio. Es un lujo para mí tener un músico en, en, en mi espacio de creación. Como que hay una desconexión más grande que hasta cuando estoy en el estudio, de cierta forma, trabajando solo. Es interesante el sentir un poco la energía del músico y cómo eso de alguna manera afecta y me ayuda a liberarme para ir dialogando. Siento que al final es un diálogo, o sea... No, nada empezó el blanco, empezamos ya como do, con dos frecuencias, ¿no? una que pone él sonoramente y una que estaba ya planteada desde el fondo. ¿no? A mí me parece que es eh, un, un tremendo ejercicio, la verdad, hacer esto. Este, este tipo de improvisaciones que si bien no son tan eh, comunes, ¿no? sobre todo de esta manera, seteado de esta manera. Es muy interesante porque no solo estoy presionando a mi música, sino también a, a la energía y al trabajo de, de Teodor. Boom boom es como una esponja que se aplasta y escurre todas las vivencias a través de, de, del oficio creativo cual sea este. ¿no? Y eso es lo bonito de la performatividad de la pintura, que en realidad es un performance que queda registrado sobre el soporte. Interesante crear estos, estos lazos que no solo se dan al estar uno sentado enfrente del otro y ya, más bien, uno también tiene que abrirse y estar dispuesto a, a dejar a, a esta persona entrar en tu música y viceversa, ¿no? una vez más estábamos compartiendo antes de, de, de encontrarme una vez más solo en el estudio, eh, pues componiendo o ejercitando al igual, para mí es, es recontra necesario tener ese, ese espacio donde puedo sentirme cómodo y ritualizar eh, mis ideas, básicamente es tu tu, tu cueva de ideas. El, el espacio de creación es eh, más o menos como tu cuarto de adolescente donde te estás descubriendo a ti mismo. Es justamente como este templo de entrega, de exprimir la experiencia vivida. ¿no?